Politécnico co eraicuntza eta obra Co mintegira. En el Departamento de Edificación y Obra Civil de Politécnico EASO te ofrecemos la posibilidad de estudiar el ciclo de grado superior de proyectos de edificación y poder complementarlo en un solo curso con la realización del ciclo de proyectos de obra civil. Disponemos de aulas modernas y polivalentes con equipos informáticos de última generación a disposición de nuestros alumnos para poder trabajar tanto de forma individual como realizar trabajos y proyectos en grupo. Aprenderás el proceso constructivo de los edificios, desde la preparación del terreno hasta la decoración interior de los mismos, pasando por la ejecución de su estructura, fachadas, cubiertas, paredes interiores, suelos, escaleras y todos los elementos que los componen. Diseñarás edificios y los desarrollarás con las aplicaciones informáticas que se utilizan en el mercado laboral actualmente. AutoCAD para el dibujo de planos en 2D. SketchUp para el diseño en 3D de modelos iniciales. Presto para la realización de presupuestos de obra. Y los programas más actuales en trabajo de modelado con metodología BIM. Revit de Autodesk para modelado de información. Cipe para diseño de instalaciones y estructuras. Naviswork para el control de obras y Lumion, para realizar presentaciones de realidad virtual dentro de las que podrás navegar para vivir tu propio edificio desde su interior. Te formaremos como técnico superior para participar en el desarrollo de proyectos de edificación tanto en oficinas de arquitectos como empresas de ingeniería. Asimismo, podrás trabajar en cualquier empresa relacionada con el ámbito del diseño y de la construcción. La enseñanza es presencial y el horario de mañana, de lunes a viernes, de 8 a 2 y media, con la posibilidad de realizar los estudios en castellano o el modelo B, euskera y castellano. Terminado el ciclo de proyectos de edificación y convalidados los módulos comunes, tendrás la posibilidad de realizar en un solo curso académico los módulos necesarios para titularte en el ciclo superior de proyectos de obra civil. Aprenderás a realizar trabajos de topografía mediante métodos clásicos y utilizando láser escáner, así como las aplicaciones informáticas del sector como MDT, AutoCAD Civil 3D e InfraWorks para el desarrollo de proyectos de obra civil. La titulación en nuestro ciclo de grado superior también te permite el acceso a la universidad, convalidando en los grados de la misma familia profesional los créditos equivalentes a un curso académico. Si estás interesado y te gusta el mundo de la construcción y el diseño de edificios, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. ¡Anímasete!